Hola amigos suscriptores del canal y hola también a los que no lo sois hoy quisiera preguntaros algo importante a ver si me podéis ayudar eh, resulta que en mi canal ya no juego más he colgado dos veces un vídeo de un juego de fútbol eh, del año 1988 que se llama Michel Football Master vale el juego mmm, es un juego sencillo está el, el vídeo colgado pero mi idea era jugarlo con la selección española puesto porque soy de España y luego poner los resultados reales con los goles de los vídeos de esos años pues resulta que las dos veces que he colgado el vídeo he recibido, he recibido eh, digamos así, problemas por derechos de autor. ¿Qué pasa? Que, vale, la UEFA puede estar patrocinada por varias no se vaya empresas bien. o lo que sea. Pero el tema es que en el año 88 aparte de los sponsors que tuviese se emitió por televisión española entonces la televisión española se paga con los impuestos de los españoles es verdad que yo los vídeos que puse de los goles reales son grabados en otro idioma porque en español pues no no lo he visto o tal o me gustó mal, más perdón eh, los goles, pues bueno estaba en inglés y, y resulta que, que no se pueden utilizar o sea que, que Youtube pues, me dice pues, que han reclamado derechos de autor y que tengo que cortar donde se ven los goles mi pregunta es algo que se ha emitido por televisión para toda Europa en televisiones nacionales hablo del año 88 que se pagan con impuestos mmm, de, de, de cada país porque no se puede utilizar. Eh, en la página de la UEFA mmm, estoy leyendo que, bueno, desde 1998 hasta ahora, pues tiene todos los derechos reservados, pero ¿y antes? antes no dice nada entonces ¿por qué yo no puedo poner unos coles del año 88 un trocito que se ve como marcan los coles y ya está estoy equivocado no lo sé no entiendo de temas de copyright si sí sé que canciones o, o, o cosas eh, digamos así Particulares, cantantes y tal. Pero una selección que estaba pagada por los impuestos de España. Al que hubiese patrocinadores, la televisión también. Se emitió en público, se podía grabar en vídeo, se podía todo. Ahora en YouTube no se puede poner. Decidme ignorante, decirme lo que quiera. Pero, por favor... ...escriban a ver qué es lo que puede pasar... ...porque una imagen del año 88... ...porque es que no sé ni cuántos años hace... ...quizá 34... ...pues... ...porque no se puede usar... ...tampoco no es nada... ...que digamos que, que he emitido... ...los partidos enteros... O, ...o tal, solo he puesto goles... ...pues nada... ...no se puede... ...si no se puede y estoy equivocado... ...pues os pido perdón... ...pero... Me jode el vídeo porque la idea era esa: no jugar con España, los resultados que obtenían de juego, y luego ponía los reales y, y tal. No, y, y entonces, pues se hacía una especie de comparación. Espero que me ayudéis a, a responder esto, porque cualquier cosa que se ponga en un vídeo, un extracto, y lo que sé, de, de cualquier serie o de cualquier cosa para decir, pues tal gusta esto, me gusta lo otro, esto tal, lo que sea, si al final hace un vídeo y te reclaman los derechos por esa pequeña escena, si no es algo que te digo, usar una canción popular, actual o que esté todavía, yo que sé, o antigua, o Pink Floyd, yo que sé, parecía algo, si estoy equivocado, pues decídmelo, pero a mí me parece una barbaridad que en aquellos años que teníamos dos canales, o a lo mejor alguno regional más eh, no se pueda poner un poquito de eso sin ánimo de lucro, porque es que la verdad el vídeo no está ni monetizado ni creo que lo esté espero vuestras respuestas y os animo a que os suscribáis al canal porque estaba enfocado a juegos retro en principio y después pues, lo enfoqué pues, a gameplay de juegos de terror que hay por la red. Entonces pues os agradecería que hicieseis ese pequeño esfuerzo de poner en comentarios qué pensáis de todo esto. Yo para mí, cuando era joven y escuchaba la radio, oía que la UEFA era la unión de especuladores de fútbol, asociación o algo parecido, decían en la radio. Creo que sí. Entonces, si estoy equivocado, os pido perdón, pero a aclararlo. ¿Me ayudáis? Venga, un saludo y hasta la próxima.